de María Trinidad Sánchez. Bienvenido. Adelante, Pedro Ramón. Gracias, Willy, por supuesto que sí. Gracias. Y esto ha sido un acontecimiento histórico, por lo tanto, que tú no tienes acostumbrado, o no tienes acostumbrado a las Zetas en ese sentido, porque realmente llevar a cabo una obra como la que se pretende, creo que es un, un gran aporte a la sociedad, un gran aporte a esta provincia, un gran aporte a la República Dominicana. ¿Tú tienes allá un, un malecón del sueño o tú sí. crees que será una realidad del malecón? Bueno, de eso se trata. Es un malecón que se ha soñado tantas veces y vamos a esperar si algún día se, se logra este sueño en, en lo que es en los nagueros sobre todo, que son los que más lo necesitan. Eh, lo que le pasó a Pedro Ramón Cabrera es que vino de Cuba y fue a Nagua. Cometió el error y no ha ah. podido salir más nunca. Sí. sí. Entra. Tú, tú entras ah. si, Esto si... si quieres, sí. si ay, ay, ay, ay, quedó otra. Se, lo, se lo advertí, pero bueno... A él le gusta eso, ¿no? Yo creo que lo está disfrutando. ¿Tú crees? Sí, bueno, eso es parte del espectáculo, parte de la vida, ¿no? <risa> ¿A ti te gustan los gallos? ¿Tú, tú, ¿Eh? ¿tú, ¿Tú eres jugador de gallos? No, nunca he jugado gallos, gallos. No. Ni, ni dominó juego yo, no sé. Nunca. Ni dominó, pero ah. sí. Eh, Chelo, papeleta, sí. Y este es José Valdés que fue lanzador, de, tú eras el lanzador de, del equipo de aquí, sí, te dieron sí. un ojo ron, ron y saliste huyendo de Macorís. <risa> <risa> pero José Valdés que... de los Tigres del i del equipo Los Gigantes de San Francisco, que con las Águilas este año quedaron algo pequeño, con el perdón de los macorizanos, ¿no? pero ¿Qué es lo que te pasa a ti? No, no vas a hablar de pelota, ¿de qué vas a hablar? No? Mira, antes que todo, muy buenos días para tu programa La Z, que uno un programa tan escuchado, y número uno en el país y en el mundo entero. He venido aquí para elegirme, para distinguirme a nuestro distinguido presidente Luis Abinader. Ya que nosotros, los peloteros y mucha gente importante en el país, tengamos, somos creadores y dueños de gallos. Y ya tengamos un año que no, que no podemos jugar los gallos, respetando este doloroso pandemia, este COVID-19. Y nosotros lo que no queremos andar jugando clandestinamente, nos hemos dirigido por la vía legal para que nos den la oportunidad de jugar nuestros gallos en los cuatro coliseos. San Francisco de Macorís, Santiago, Alberto Bonetti Burgo y el J.K. Entonces ese es el pedido al presidente. Ustedes actualmente no pueden eh, no pueden abrir las galleras, no están jugando gallo en este momento. No, no se está jugando gallo, sino se está jugando gallo clandestinamente y yo no estoy de acuerdo con eso. Sino por eso estamos buscando la forma legal para que Luis Abinaderco, que es un buen presidente y el trabajo que Luis está haciendo, yo lo felicito, porque para mí es uno de los mejores trabajos que un presidente en inicio está haciendo en esta situación. ...tan difícil del país con este covid 2019 y esta pandemia... ...que ha sido algo tan doloroso para el país. Y yo sé que Luis está haciendo lo que debe de hacer como presidente. Una cosa, eh, Chelo papeleta ¿Cuánto tienes tú invertido en papeletas en eso de los gallos? Eh? Tengo una buena inversión en los gallos... ...y ya tengamos un año que no jugamos gallos y hay mucha pérdida. Mira, Willy, aquí en el país... Hay alrededor de mil personas que viven de nosotros, los dueños y, y, y creadores de gallos. Cuando, por ejemplo, yo tengo cinco empleados, los cinco empleados míos tienen hijos y tienen su madre y su familia de mantener y dependen de mí. Entonces, si el gobierno nos da la oportunidad de nosotros participar y poder jugar los gallos, tanto en el Bonetti Burgo, JK, San Francisco Macorís o Santiago, yo creo que la familia... Tiene de dónde sostenerse. Chelo, en la gallera tuya fue que mataron al gallo reformista que llevó una guía allá, a la pelea. No, no, no, no. no, fue yo, allá, no, no. no. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver, ahí están los galleros. Hay miles y miles de seguidores. Sí, de esta. entonces yo le hago ese pedido sí. con todo mi corazón y con todo el respeto que se merece nuestro presidente Luis Abinader, ya que yo tuve la oportunidad, cuando él estaba que iba a ser presidente, yo siempre confié en él, y yo dije, Luis va a ser presidente. Cuando Luis hacía su discurso, yo siempre confiaba que él iba a ser presidente porque lo que él hablaba era con base y realidad. Y ahora yo le pido de corazón, en nombre de todos los galleros dominicanos, que nos dé la oportunidad y nos deje jugar gallo en la República Dominicana. ¿Cuál fue tu experiencia aquí en San Francisco de Macorís? qué fue lo que te pasó? ¿Cuál fue el problemita con el, el equipo? No un horrón que me dieron aquí. Horrón en... de nuevo, pero corre.